En cuanto a la posición del cadáver para realizar la necrosia, pues depende de la especie, del tamaño que tengáis. La necrosia se va a realizar en decúbito supino. Para ello, conviene estabilizar el cadáver y consiste en desmembrarlo tanto en los miembros anteriores como en los posteriores para conseguir que quede... ...sobre la mesa... ...los miembros anteriores... ...ya teníamos un primer corte de referencia... ...cuando desanguinamos el animal... preso eso ...hacemos lo... ...lo mismo en el correspondiente y... ...en los miembros posteriores... ...lo que vamos a hacer es... ...abrir... ...por la cara medial de los muslos... ...profundizando... ...a través de las masas musculares... ...con lo cual también obtenemos... ...una visión general... ...de la musculatura... ...y de esta manera... ...queda estabilizado el cadáver, conviene llegar hasta el acetábulo, en la articulación cosofemoral... ...para que el animal quede perfectamente estabilizado sobre la mesa de necropsia. Terminamos de hacer los cortes oportunos y el cadáver de esta manera queda estabilizado...